y Bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de las jornadas sobre sociedad y vivienda organizadas por la Sociedad Urbanística Municipal en Sánchez 21, Zabalgunea, con el objetivo de promover el conocimiento y el debate en torno a nuevos paradigmas que van surgiendo alrededor de la vivienda y las formas de habitar. Este primer encuentro ha querido centrarse en un fenómeno creciente como es el de la vivienda colaborativa. Y echando la mirada hacia atrás, mirando un poquito en retrospectiva la existencia humana y la historia de la vivienda, podemos ver que ha variado drásticamente a lo largo del tiempo. En tamaño, localización, materiales, estilo de vida... Desde las cuevas de nuestros ancestros, cavernícolas, pasando por las casas hechas de paja y tierra que duraban más de 100 años, hasta la actualidad, donde vemos casas imprimidas en 3D en su totalidad. En torno a la vivienda, el ser humano ha decidido habitar de modos muy diferentes. Y si bien es cierto que en muchas ocasiones la tendencia nos ha llevado a vivir en comunidad, a día de hoy nos enfrentamos a retos como el de el aislamiento, la soledad o la habitabilidad. En este espacio de encuentro y debate estas y otras cuestiones nos darán una perspectiva sobre lo que es la vivienda colaborativa. Recordaros que en este primer día contamos con dos bloques y una mesa redonda en las cuales los diferentes ponentes nos traerán una visión sobre el papel de la administración pública. A las seis haremos un descanso para tomar café y si el tiempo nos lo permite también habrá espacio para preguntas y respuestas. Sin más dilación... Y a cargo de la inauguración de estas jornadas, damos paso a Ana Oregui, concejala de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y presidenta de Sánchez 21, Sabal Gunea. Chalo, Bervant, Mercedes. Arratsaldeon gustihoi eta eskerrik asko ona hurbiltzagatik, gurekin egoteagatik gaur arratsalde hontan, arratsalde de espero dute bukatzen dugunean esango duzuela merezi izan duela. Hemen egotea zegaia benetan e, interesantea, interesantea da eta esango nuke pilpilean dago. E, aspaldi, aspalditik gaudela hitz egiten beste modu batzuetan e, pentsatu, behar du, pentsatu behar dugu etxe bizitzak pentsatu behar dugu zelan bizi nahi dugun e, norekin bizi nahi dugun. ze, ze zalantzak eta ze, ze keskak daukan momentu hortan gure momentu honetan gure gure gizarteak eta horri guztiei ba, erantzuna eman behar diogu eta pentsatu pentsatuta genuen ba, administrazioak ere zerrean, e, euki beharko lukela orrela Luquela, orre, Orretan, Eta, causa e, correlava en Sánchez, en Sánchez veintiuno, pero que taba algunean así e, oni vuelta maten, eguías atendisuet, Aspaldi, e, Gavilza, vuelta, que vuelta que maten oni, Eta Asquenean, Orrelaco y batzuk Bachuquisatia, pues niretzat nire posa posandiada. E, buenas tardes a todos y a todas, e, estamos ante una jornada que espero que sea de, de vuestro interés. Y que, bueno, por lo que, hemos visto, lo que hemos visto, el reflejo que hemos visto estos días también en redes y en, y en medios, pues creemos que sí que ha despertado ese interés de, de hablar entre todos y todas de nuevas formas de vivir. Eh, no es, yo creo que no es un tema nuevo. Estamos ya hace tiempo hablando de cohousing, co living, viviendas colaborativas, etcétera. Pero sí que es cierto que eh, la necesidad de analizarlas de una manera sistematizada, de analizar las posibilidades de una manera sistematizada, como pretendemos hacer aquí, en este pequeño foro de debate que hemos abierto con, con todos vosotros y vosotras, pues creemos que puede, que puede ser de interés. Eh, decir también que, bueno, creo que saldrá a lo largo de, a lo largo de, la, de los encuentros de hoy y mañana, irá saliendo pero estoy segura que ni siquiera en las definiciones nos pondríamos de acuerdo. ¿no? Seguramente eh, cada uno tenemos una idea en la cabeza de qué es qué es cohousing, o si es lo mismo cohousing que coliving, o si es vivienda colaborativa, de qué estamos hablando. Eh, solemos eh, pensar en, en, en esas etiquetas, pero también tenemos que pensar cuáles son los regímenes de tenencia. Eh, eh, son viviendas públicas, son viviendas privadas, son viviendas cooperativas. Cabe cualquiera de ellas, además, con esa con esa variable de que sean viviendas donde hay espacios de gestión colaborativa, creo que son todo, todo incógnitas, que, que es interesante que vayamos despejando y que además de los análisis que vayamos haciendo y de las reflexiones que vayamos haciendo, vayan saliendo propuestas para incorporarse en nuestras normativas. Es fundamental que cuando tenemos normativas eh, urbanísticas, ordenanzas o de otro tipo, tengamos muy claro qué le queremos pedir a esas, a esas normativas. En, en este momento sabéis que el Plan General de Vitoria está en su proceso de alegaciones, está aprobado inicialmente y está en fase de alegaciones hasta el día 1 de junio, que eh, mañana en comisión vamos a aprobar que se, que se alarga hasta el 1 de julio el periodo de alegaciones para que haya más tiempo para para poder analizarlo porque es un documento muy complejo y, por ejemplo, tomo este caso como ejemplo, sería el momento donde poder incorporar, pues oye, es que el plan general nos está impidiendo hacerlo porque en tal artículo o en tal ordenanza está diciendo determinadas cosas, no pues es el momento, pero hay que saber qué, qué le queremos pedir a los documentos normativos para que puedan incorporarse las cuestiones que, las cuestiones que tenemos eh, entre manos y que creemos que pueden ser interesantes, interesantes de, de cara a futuro. Y luego, eh, por terminar, pues, otro reto ¿no? que creo que es importante porque hablamos del problema, entre comillas, del problema de la soledad, que lo es, eh, la soledad no deseada, o, o bueno, pues, pues la, eh, la vejez, cómo, cómo vamos envejeciendo como sociedad. Pero creo que también hay otra, otra variable que es importante que no perdamos de vista, que es, eh, que es el individualismo. Porque por una parte está la soledad, la soledad no, no deseada, pero por otra parte también está que somos cada vez más individualistas y, eh, y las viviendas colaborativas o los espacios de colaboración exigen colaboración exigen aprender a convivir exigen el poder tener eh, bueno el, el ceder el ceder, el colaborar y el ser capaz de darse cuenta de, de lo que los demás también necesitan y quieren. Yo, sinceramente, creo que es un reto apasionante. Eh, vamos, algunos ya vamos entrando y apenas canas y vamos entrando en una fase en la que miramos con interés, incluso con interés personal, ¿no? este tipo de cuestiones. Eh, pero creo que, creo que hay mucho, mucho, mucho, mucho que, que definir y que trabajar. Y estoy segura que el modelo no es un modelo. Es un modelo de modelos, debe de ser algo abierto y que bueno que cada uno y cada una podamos encontrar el lugar eh, que más se amolde a nuestra personalidad o a nuestras necesidades de cara a la última fase de la vida, en el caso de que sean eh, para personas mayores, que no necesariamente tiene que ser así. Bueno, es que recasco gusto hoy, espero que tengamos unas jornadas muy interesantes, que seguro que sí, y de nuevo, eh, gracias por estar aquí. Gerri Ana Oregi. Eche visita colaborativoac Euskadi en paperas Geyago Jaquiteco, Mario Yoldi daucago Urekin. Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda en la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, nos acercará la visión de la institución sobre la vivienda colaborativa en Euskadi. Chau, Llobre, bueno. bueno, Rachel León... Eh, es un placer estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, voy a intentar, cosa que siempre digo y no siempre consigo, aportar algún tipo de valor a la presentación que, que voy a hacer. ¿no? Eh, lo primero que, además, ha salido el tema, lo primero que tengo que decir es cómo encaja la, el cojaus y las viviendas colaborativas en el marco de la política de vivienda del, del Gobierno vasco. ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues ahora con el tema de la Ley del Derecho a la Vivienda Estatal y estas cosas están viendo ustedes cómo la vivienda ha pasado a tener un protagonismo extremo. Seguramente una parte importante y un origen están en las próximas elecciones. Pero bueno, también en procesos que llevan muchos años. ¿no? En el caso del País Vasco, que por cierto, dicho sea de paso, es la comunidad que más actúa y lleva, lleva actuando más tiempo en materia de, de política de vivienda protegida y eso hace que pues, seamos la comunidad que tiene más viviendas públicas, curiosamente, eh, salvo en el caso de Andalucía, pero a nivel relativo sí, somos la comunidad que más viviendas públicas tiene. Hoy me preguntaba un periodista y le hemos confirmado, en este país hay apenas 123.000 viviendas en alquiler y la mitad o son públicas o tienen una prestación que pagamos nosotros como Gobierno vasco eh, para facilitar el pago de una vivienda en alquiler. Tenemos 26.000 viviendas públicas al día de hoy y estamos abonando más de 30.000 prestaciones al alquiler al día de hoy. Entonces, esto es importante. ¿no? ¿Por qué es importante? Porque tenemos más de 60.000 hogares y personas que nos demandan una vivienda en alquiler, de los cuales 9.000 son en Álava y más de 8.500 en Vitoria. Y estas personas eh, tienen otra característica y es que tienen poco nivel de ingreso. Es decir, yo siempre digo cuando alguien me pregunta y muchos alcaldes me suelen decir que efectivamente nuestros clientes son pobres. Lo son. Entonces, bueno, pues que sepan ustedes que el 80% de esas personas pues tienen unos rendimientos que están por debajo de 12.000 euros. Ante una situación como esa, un gobierno serio lo que hace es emplear la mayoría de sus recursos para alquiler social. Y nosotros somos un gobierno serio. Como resultado, estamos produciendo de una manera sistemática aproximadamente mil viviendas al año allá donde podemos en alquiler social y al mismo tiempo estamos captando, ya hemos llegado a nuestros límites, estamos captando miles de viviendas deshabitadas para incorporar al parque público de viviendas en alquiler ¿no? con éxito. Bien, eso es un poco el tema. Eh, como también hemos optado a través de la Ley de Vivienda del año 2015, que fue muy criticada y hoy es muy aplaudida, de lo cual me alegro, eh, bueno, pues eh, digamos que mm, nos dedicamos exclusivamente al alquiler y además eso implica que adjudicamos por baremación, es decir, con unos criterios que han hecho que en algunos momentos se nos haya ido la mano y que en algunos momentos pues hayamos hecho una concentración muy grande de personas de las mismas condiciones. Eso lo hemos corregido desde el año 2019 en el sentido que hemos, hemos establecido cupos, pero evidentemente, eh, bueno, pues eh, esa es nuestra prioridad y la va a seguir siendo. La va a seguir siendo porque eso, tenemos 140.000 personas que nos piden soluciones. Es evidente, también lo digo, que casi el 80% de esas personas no viven debajo de un puente, afortunadamente. Aquí no tenemos ese tipo de problemáticas. Viven en una vivienda libre y están pagando un alquiler de mercado, eh, que en cuyos casos, como he comentado, en 33.000 casos, pues tienen ayudas nuestras. ¿no? Entonces, este es nuestro elemento central. Estos son nuestros clientes fundamentales. Que se sepa. ¿Qué ocurre? Que, históricamente, a raíz de este tipo de políticas tan pronunciadas en los últimos años, hemos producido unos cuantos desperfectos. Uno de ellos ha sido que no hemos sido capaces de dar salidas a los jóvenes en los últimos años y otro segundo es que tampoco hemos sido capaces de dar soluciones a las clases medias, que también son clientes. La política de vivienda del Gobierno vasco no es solo una política para las clases trabajadoras, sino también para las clases medias. Entonces. Hemos tenido que diseñar nuevos productos para los jóvenes que, a pesar de todo, tienen un cupo. Ahora mismo, desde el año 2019, el 40% de todas las adjudicaciones nuestras y adjudicamos 3.000 viviendas al año, no es ninguna broma. ¿eh? El 40% son para jóvenes, pero, evidentemente, tenemos que buscar más alternativas. Y las alternativas que hemos diseñado son dos, que además están funcionando bien. Ahora hablábamos de otro tema de rehabilitación, tenemos un problema ahora mismo y es que todas nuestras líneas están funcionando. Con lo cual se nos ha disparado el presupuesto, tenemos un montón de problemas y estamos todos muy nerviosos porque está funcionando todo. ¿no? En el tema del alquiler asequible, es un tema que curiosamente ha salido inicialmente, mira, curiosamente ha sido aquí en Bilbao, con dos parcel... en, Bilbao perdón, en Vitoria, con dos parcelas de, de Ensanche 21, pues ha salido, las dos, dos primeras promociones en alquiler asequible para clases medias, pues ha salido, ¿no? Esta es una alternativa. Hay más proyectos y vamos a ver si salen adelante, ¿no? Porque cuesta todo mucho, viene mucha gente, a veces funciona y a veces no. Y el otro gran producto que diseñamos hace ya unos cuantos años, de hecho... Esto está en vigor, de, está en vigor, lo que les voy a contar ahora está plenamente en vigor y es plenamente operativo. ¿no? Está en vigor desde el año 2021 y lo que hace es una apuesta por el alquiler, bueno, pues en este caso por el cohousing o viviendas colaborativas. Hace como tres, cuatro años hicimos un informe que está publicando en el Observatorio Vasco de Vivienda, donde decíamos qué es para nosotros, respondiendo a lo que decía Ana Oregui con fundamento, qué es para nosotros el cohousing o viviendas colaborativas y cuáles son nuestras preferencias. Y nuestras preferencias son cohousing senior, joven e intergeneracional. Y hemos diseñado políticas para eso. ¿no? Este es el marco. ¿no? Y en ese marco también eh, bueno, tenemos una estructura legal muy potente que hace que, por definición, nosotros no adjudicamos nada a nadie bajo ningún concepto. Es decir, no nos vale ni el interés general, ni no sé qué, tal, no. Siempre que adjudicamos suelos tenemos que cederlos a través de procedimientos públicos, de concurso, donde no necesariamente, y además eso nos ha ocurrido con una experiencia que les comentaré, no necesariamente eh, valoramos el precio, sino valoramos los proyectos. ¿no? Entonces Ese es el, ese es el criterio. ¿no? Pero tiene que ser por ahí. Y precisamente por la política que les he comentado, la política del Gobierno vasco, nuestra actuación sobre nuestros suelos es siempre, y va a serlo, muy limitada. En el sentido que vamos a poner muy pocos suelos a disposición de este tipo de, de productos. Y, en cambio, lo que sí vamos a ver, y, y estamos ahí, es una normativa muy potente que ya está en vigor que eh, va a permitir que la sociedad civil se mueva en la materia. ¿no? Vale, este es un poco de contexto. Eh, aquí está Iker, y quiero decir que hace muchos años, muchos años, cuando empezamos a hacer políticas en alquiler, porque aquí no se hacían políticas de alquiler en este país, pues hicimos un viaje institucional, una misión institucional al extranjero, que se dice, ¿no? y estuvimos en Suecia, estuvimos en un montón de sitios donde estaba este producto, estaba este producto, ¿no? y, y bueno, pues eh, muchos años después ha surgido. ¿no? Estas son un poco las, las condiciones. En principio es un, es un tema que estaba contemplado en la ley de vivienda, la ley de vivienda del 2015 contemplaba ya el desarrollo del modelo Andel, que es de lo que estamos hablando, un modelo que existe en los países nórdicos desde un montón de tiempos y que justifica, por ejemplo, en sitios, sitios como Suecia, pues aproximadamente el 15% de las viviendas son, están en manos de las cooperativas, el otro 15% es público para un porcentaje en alquiler social del orden del 30%. Y son los países que mejor van. Hay otros muchos donde no hay alquiler. Eh, y lamentablemente en Europa también hay han preguntado al respecto. Pues ahora mismo la, el porcentaje medio europeo de viviendas en alquiler es, es un 9% es un 9%. Hace poco era un 15, hace poco, bueno, hace ya no tanto, era un 30. O sea, venimos de donde, y vamos a donde vamos. ¿no? Entonces, bueno, requisitos tienen que ser, para entrar a jugar con nosotros, tienen que ser o bien cooperativas, o bien asociaciones sin ánimo de lucro. Tienen que promover viviendas en cesión de uso. Además, tienen que ser en cesión de uso permanente. Aquí no vale cambiar de régimen en el camino. Si eso ocurriera, nos devuelven todo más intereses. Esto que, sea, que quede claro. Es decir, tienen, tienen que ser para siempre. Y pueden ser cualquier cosa. Es decir, pueden, pueden hacerse en suelos libres, en suelos de VPO. Los colectivos son amplios y variados. Es decir, aquí se puede jugar a todos los niveles. ¿no? Esto es lo que decía la ley de vivienda. Y bueno, pues evidentemente también estas viviendas eh, tienen que incorporar e incorporan eh, espacios comunes. Ese es el tema. Y, eh, bueno, eh, la normativa que está en vigor desde el año 2021, insisto, hay una normativa, hay una orden que han visto en la presentación, bueno, digamos que, que marca pues estas condiciones, que son las que decía la ley, básicamente. Si bien hemos metido una condición y es que, hombre, haya un mínimo, haya un mínimo. El mínimo son cinco viviendas o alojamientos, ¿eh? sobre suelos residenciales o dotacionales. Y bueno, pues efectivamente, pues eso, eh, claves es de esto pues el cooperativista o asociacionista solo podrá adquirir el derecho de uso de la vivienda y de los espacios comunes siendo el inmueble de titularidad de la cooperativa o asociación sin ánimo de lucro. El derecho de uso es indefinido, se puede transmitir, mortis causa, intervivos, no hay ningún problema, pero la vivienda tiene que ser residencia habitual y se establecerán los servicios básicos, lo que les he comentado, ¿no? Y estos son, las, los gráficos, vamos, las, las representaciones son muy malas, tengo que decir, lo, lo lamento porque, vamos, así, con 65 años y tal, no creo yo que sea hoy en día este el estándar. ¿no? Pero bueno, senior, jóvenes e intergeneracional. Esto es, esto es, este es el juego. Jugamos a este juego y hemos diseñado políticas para eso. Bien, en la cooperativa, la asociación sin ánimo de lucro, pues tiene que asumir el coste de construcción del edificio residencial o la rehabilitación del edificio. Para, para habitarlo para uso residencial, aguantando los socios los socios o asociados tienen que, tienen que hacer una aportación inicial eh, para configurar el capital y un canon eh, mensual que lo que hace es eh, bueno pues entre otras cosas permitir la devolución del préstamo que, que hay que. esto pues, ya veremos luego, son operaciones bueno, depende también de las operaciones, pero pueden ser operaciones que tienen una financiación complicada, eso hablaré luego, y toda la cobertura de gastos de mantenimiento del inmueble y gestión operativa. ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ayudas? Pues son estas, y les puedo asegurar que tienen una ventaja. Primero, que son muy potentes y segundo, que son inmediatas. Por una vez, por una vez tenemos un régimen que es razonablemente rápido. Somos capaces en menos de tres meses de resolver cuando se nos presentan los expedientes, cosa que no nos ocurre en ningún otro ámbito, ¿eh? dicho sea de paso. Pero bueno, estas son las ayudas. Eh, se concederá con carácter general a las personas miembros una ayuda de 9.000 euros por vivienda libre y de 12.000 euros por vivienda de protección pública promovida, en caso de que el canon... Me... Esto es importante. Eh, bueno, luego comentaré. Estas ayudas son individuales, es decir, no es a la asociación ni es a la cooperativa, es a las personas. Y dentro de la asociación de la cooperativa pueden ser, puede haber personas que cumplan o que no cumplan. Nosotros solamente vamos a ayudar a las que cumplan. Bien Y luego otro factor fundamental, que siempre aplicamos en la política de vivienda y que otros no aplican, y creo que es un problema. ¿no? Porque efectivamente hay una teoría económica que me temo que sea esta verdad, que cualquier subvención echada al mercado suele traducirse en una subida de precios. ¿no? Entonces, bueno, nosotros eso suele ser verdad, hay grandes estudios empíricos que lo demuestran, pero al mismo tiempo luego está el realismo de la política no tenemos viviendas para todos, con lo cual tenemos que dar subvenciones, sencillamente, ¿no? entonces tenemos que ir a un mal menos malo entonces nosotros siempre marcamos límites siempre marcamos límites, ¿no? o sea, queremos que las cosas se hagan a un precio muy por debajo del mercado, esta es una cosa que hoy seremos gente rara, pero lo hacemos en todas nuestras políticas y en todos nuestros programas ¿no? entonces efectivamente, para jugar con nosotros no se pueden superar los 35.000 euros en como como aportación inicial y no se pueden superar los 750 euros como canon. Si el canon mensual no supera los 600 euros y la aportación inicial no es de 25.000 euros, pues el importe de la ayuda pasa a ser 12.000 euros por vivienda libre y 15.000 euros por vivienda de protección pública. En el caso de que se trate de viviendas intergeneracionales, la cuantía de la ayuda ascenderá a 15.000 euros por vivienda libre y 18.000 euros por vivienda de protección pública. Las viviendas adaptadas en cualquier modalidad verán incrementadas la cuantía de la ayuda que inicialmente les corresponda en 3.000 euros adicionales. Bien, sobre esto, eh, cuando empezamos con esto, que fue en la anterior legislatura... No había un gran movimiento en la materia. Cuando terminamos, ya con la norma aplicada y en todo el proceso de participación, había una enorme efervescencia. ¿no? Entonces, nosotros, hace años, ya, lamentablemente han pasado unos cuantos años, lanzamos un proyecto piloto, que es, luego ahora les comentaré, de 109 viviendas de sesión de soncho minenea, que nos ha costado un mundo sacarlo. Pero ha salido. Ha salido, ¿no? ha salido. Luego les comentaré. Entonces, bueno, ¿qué les quería decir? El tema de la financiación, el problema básico, es decir, nosotros hacemos ayudas importantes y bueno, pues eso, hay iniciativa social, ahora empieza a haber mucha iniciativa social, de hecho ya tenemos la primer, el primer caso de en una experiencia de la sociedad civil exitosa, una primera cooperativa, una primera pequeña cooperativa de cinco viviendas que ha tenido éxito y que ha recibido nuestras ayudas, lo cual es muy, me alegra, ya hay un montón de proyectos, unos cuantos, vamos a decir unos cuantos, que ahora mismo están reverberando, a ver si salen o no salen, y espero que alguno de ellos salga y, bueno, lo antes posible y recibirá estas ayudas. ¿no? Pero ¿cuál ha sido la clave de todo esto? Y sigue siendo la clave, la financiación. Estamos hablando de operaciones que eh, bueno, pues normalmente exigen plazos muy largos, y hoy en día la banca se ha vuelto muy cobarde. Cuando fue muy valiente nos llevó al desastre, ahora se ha vuelto excesivamente cobarde. Seguramente, el estar en el punto medio nos habría venido bien a todos. Pero bueno, se ha vuelto cobarde, entonces se suelen echar para atrás, como nos ha pasado aquí. Se echan para atrás. Y entonces buscar una financiación a más de 30 años, en un entorno donde el crédito en general y el crédito promotor está tocado y el de vivienda no digamos nada. Hay gente que lo llama tóxico, activos tóxicos. Bueno, eso es, un, es una pelea. Nos ha costado un mundo año y medio de trabajo, año y medio de contactos, hemos hablado hasta con, yo qué sé, con, no sé, hemos sacado a la Virgen en procesión, hemos hecho muchas cosas y finalmente hemos tenido éxito. Pero esta es la clave, la financiación. Y sobre eso hay una novedad, hay una novedad importante que espero que lo podamos instrumentar en breves fechas, que hoy por lo visto el presidente del Gobierno lo ha sacado en las Cortes. Dentro de, los, de las ayudas que hemos recibido, bueno, saben ustedes que Hemos recibido pues, bueno, una barbaridad de dinero de fondos europeos, estamos hablando de más de 170.000 millones, más o menos la mitad en forma de subvenciones y la otra mitad en forma de préstamos. Bien, la, en forma de subvenciones ya se ha, está vehiculizado, estamos gestionando, lo dicho, nosotros también gestionamos la parte de rehabilitación y de alquiler asequible, pero la parte de préstamos hasta ahora no se movía. ¿no? Ahora se empieza a mover. Y la gran noticia es que eh, se van a destinar 4.000 millones es una gran noticia a corto plazo, es decir, hasta el 2026, se van a destinar a 4.000 millones para financiar operaciones de alquiler asequible y de cesión de uso con préstamos pues, a 30 años en buenas condiciones y son 4.000 millones a través, a través del ICO. Este es un tema que es relativamente reciente y vamos a ver cómo se vehiculiza. Pero es importante porque... Va a haber una financiación, al menos en el medio plazo, una financiación a largo plazo de este tipo de operaciones que, añadido a las políticas subvencionales que en el caso del País Vasco existen, van a poder hacer seguramente efectivo eh, este, alguna de las operaciones que ahora mismo están encima de la mesa. ¿no? Bien, nosotros lanzamos una operación en Chominenea, y es una operación necesariamente grande, porque normalmente, normalmente salvo, excepciones, hay excepciones, ¿eh? pero normalmente trabajamos con grandes números, pues por, por razones obvias, es decir, por lo que cuesta una vivienda hay que procurar eh, minimizar costes y maximizar un poco la producción y darle utilidad social al máximo. ¿no? Entonces, bueno, esto fue una promoción que lanzamos hace mucho tiempo sobre un solo nuestro y como les he comentado, como era nuestra obligación, se hizo un concurso público muy bonito. Eh, se constituyó un derecho, se ha constituido un derecho de superficie a 75 años sobre ese suelo, importante, dentro de 75 años el suelo y las viviendas volverán a la, a la propiedad del gobierno vasco, seguramente muchos de nosotros no lo veamos, pero ocurrirá, y bueno, pues eh, adjudicamos y bueno, pues iba todo muy bien, siento, bueno, ya, ya veremos los datos porque a pesar de todo siguen siendo espectaculares, quien, quien conozca Donostia, quien conozca los precios que hay en Donostia, me dirá a mí si esto es una barbaridad ¿no? o para acceder a una bien de cesión de uso. ¿no? Bueno, nos ha costado, ha salido y les voy a dar algunos datos. Este es, el, este es el, el tema. El presupuesto por contrata son más de 12 millones de euros. El préstamo creo que se ha cerrado en torno a los 13 millones de euros a tipo de interés fijo. Hoy en día las cosas han cambiado y hay un tipo de interés fijo que supera el 4%, con lo cual se han ido los costes. Es evidente que se han ido los costes. Aquí ha habido los factores y es así como hemos tenido que renegociar nuevas condiciones financieras con una nueva entidad financiera y nos ha pillado en un momento donde el Uribor está por las nubes, donde se ha producido una crisis que es la que es, pues evidentemente los tipos de interés se han disparado. Y bueno, antes había tipos de interés fijo por debajo del 2% y ahora se ponen por encima del 4% para empezar a hablar. Bueno, eso nos ha, ocurrido, ¿no? nos ha ocurrido. Otra cosa que nos ha ocurrido, que también seguramente... Es, un, es algo muy conocido, es que se han disparado los precios y tal, con lo cual su pues, propio presupuesto de contrata pues, ha subido también. ¿no? bien Pero estas son las condiciones, a pesar de todo. Por supuesto ha habido gente que primero protesta. ¿Por qué hacerle ustedes 109? Y tal? ¿Por qué es algo tan grande? Pues porque eh, en nuestra política se trata la gente que entra aquí es gente que está en Echevide. Vuelvo a insistir, son clientes nuestros, pero de clase media, a los cuales no les habíamos dado ninguna alternativa. Ahora la tienen. Pero, lógicamente, lo que queremos es que sean gente de Chevide y queremos darles de baja, porque ya les hemos solucionado la papeleta de la vivienda. Ese es nuestro objetivo. O sea, bueno, bien, la aportación inicial al capital social queda en 35.000 euros. Inicialmente hablaban de 28.000, creo que eran unas que así. han subido unos 7.000 euros. Ha subido así. Hay un fondo que ha habido que pignorar de una manera especial para, para garantía al banco, pero es un, un fondo que se va a recuperar. O sea, Eso no me preocupa demasiado, pero efectivamente tiene que haber una aportación al fondo pigno, pignorado de 3.400 euros de media por por cada uno de los cooperativistas. La, el canon mensual previsto por la cesión de uso es 729, perdón. Del, del año 0 al 10, 729 euros de media que va a cubrir la cuota del préstamo, los gastos de comunidad, el fondo de reserva y el IVA de la construcción. Del año 10 al 30 baja 650 euros de media, cuota del préstamo, gastos de comunidad y fondo de reserva. Y a partir del año 30 hasta el 75, que no son pocos años, el canon queda en 130 euros de media. Que en este caso, vencido y amortizado el préstamo, pues se cubre gastos de comunidad y fondo de reserva. Bien, esto para acceder a una vivienda de las que son más bien excelentes, en Donosti, es un espectáculo, porque vamos, esto es inimaginable. Endonosti Donosti realmente es nuestra, nuestra locura personal ¿no? en cuanto a precios y todas estas cosas. Otra cosa muy interesante que hemos tenido que hacer, cuando empezó y que nos convierte también en la única comunidad que tiene esto hoy en día, ¿eh? la única, nos ha costado, porque aquí tenemos no una administración tributaria, tenemos tres, y nos ha costado, trabajar con las tres, a través del órgano de coordinación tributaria. Pero hemos conseguido que las aportaciones de los, de los socios cooperativistas o de los asociados en cesión de uso sean desgravables en el IRPF, exactamente igual que el alquiler. Eso significa que cada cesionario, cada cooperativista, podrá deducirse el 20 o el 25% de la totalidad de la cuota de cesión de uso, eso que hemos visto, hasta un total de 1.600 o 2.000 euros cada año, cada año. Y durante toda la vida, lógicamente, esto es permanente. Es decir, es cierto que en nuestro sistema no hay un crédito fiscal asociado al alquiler como lo hay a compra, por lo tanto, eso no, pero eh, esa deducción se mantiene en el tiempo. En principio, a 75 años. ¿no? Y, esa, y esa deducción hemos conseguido incluirla en las normas forales de las, tres, bueno, de las tres juntas, a través de las juntas generales, de las tres diputaciones forales, y es plenamente operativo ya mismo en las tres territorios. ¿no? Y esto ahora mismo no existe en ninguna comunidad autónoma del Estado que aplique esta deducción a la cesión de uso, porque están en otro Estado. ¿no? Y básicamente, esto es lo que les quería contar. Eh, creo que, bueno, insistir en que para entendernos a nosotros, nosotros... Ahora cuando saquemos, espero que saldrán un par de pruebas pilotos más. Y espero, y si las hacemos a través de Visesa y con paquetes más pequeños, si es posible, podremos jugar más con la gente. Es decir, muchas veces nos critican, no, es que este es un producto estándar, no, nosotros no podemos participar, la autogestión. La autogestión esa está garantizada, ¿eh? porque cuando alguien me dice es que con 109 no hay autogestión. Vaya usted a Suecia y vea usted cómo se autogestionan las cooperativas suecas y verá usted que es muy habitual productos de este tipo. ¿no? Otra cosa distinta es que, bueno, pequeños productos, nosotros como administración nos va a costar muy mucho porque no tenemos esa, ese tipo de parcelas. y si hacemos algo así, cuando sea a través de Bisesa podremos jugar un poco para definir el proyecto, para que participe la gente, pero cuando sea la administración pública, cuando seamos nosotros, de jugar nada porque se nos cae el pelo, o sea, con lo que nos cuesta sacar las cosas, no, no quiero ni comentar, ¿no? Y la estandarización, la homogeneización que se lleva en lo público, pues nos lleva a eso. En cambio... Joder, hay un mecanismo impresionante. Todo el mundo puede hacer sus proyectos con ayudas públicas. ¿El problema que tiene, efectivamente, va a necesitar los ayuntamientos. Aquí se está hablando de ayuntamientos. Los ayuntamientos ya saben que está, está disponible para todas las personas de, de su, los vecinos que quieran operar en su ámbito local y, y promover. Es decir, esto está abierto está abier y bueno, pues está a disposición de, de toda la gente. Dicho lo cual, me callo. Muchas gracias. Es Qué Mario. Eh, quédate un momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Ha contado cosas muy interesantes. Ha dado números, referencias. ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Veo mucha gente apuntando. Mira, ahí. No sé si le puede acercar un micro. Dale. Eh, no se quedan especialmente cortas porque aquí hay una financiación el juego de esto es como, como cualquier otra cosa es decir al final tú tienes que pagar el, el producto total con la aportación de socios más la financiación ¿no? la sociedad, las empresas también se financian. Sí, sí, además ahora afortunadamente empiezan a, a, a aportar más recursos propios ¿Eh? ah. Ah, vale. digo que, que bueno que esto es la realidad efectivamente para pagar el producto tiene que haber una aportación de, de, de capital y lo que no se cubre a través de la aportación de capital va vía préstamo. También te digo una cosa, además, hace poco me han hablado sobre eso. Si no tienes ayudas nuestras, si no tienes un préstamo en condiciones, el co-hausing va a ser para elegidos. Es decir, tienes que hacer una aportación de capital pues básicamente equivalente a lo que cuesta una vivienda. O sea, estaríamos hablando de 150.000, 160.000, 200.000 euros si no tienes financiación y si no tienes ayudas. Entonces, ese es un producto también para clase media alta. ¿no? Entonces, efectivamente, se puede, con estas cifras, sí, pero ¿de qué depende de la financiación? De que exista financiación. Por eso la clave de esto, entre otras cosas, que los ayuntamientos empiecen a entender este tipo de operaciones como normales, que no piensen que detrás de esto hay fraude, que los caseríos, que mil historias de estas se puedan poner, que, que los técnicos de los municipios pues, bueno, sean un poco abiertos a este tipo de figuras, y luego que haya financiación. Sin eso, esto no sale, pero como en todo lo demás, ¿eh? sin financiación... Además, productos tan a largo plazo necesariamente tienen que ser una financiación, además de la complicada, que es la que tiene que ser a muy largo plazo. Es decir, estamos hablando de 30 años, más de 30 años. Y eso no, hoy en día no te lo dan, ¿eh? no te lo dan a cualquiera. luego se complica, hay gente que interpreta cosas muy raras, también me han comentado cosas, interpretaciones. Bueno, ya sabéis también, por ejemplo, un problema que estamos teniendo, que, que no, no pensaba, ¿no? Eh, en principio hay unos criterios del Banco de España que vienen del Banco Central Europeo para que las personas de una, una determinada edad no accedan a financiación. ¿Por qué? Porque se supone que se mueren y no pueden amortizar completamente el préstamo. Entonces, bueno, pues eso, eso es una realidad, ¿no? Pero hombre, hay otras cosas. Hombre, está el tema de las garantías, hay una serie de mecanismos. O sea, mucha gente es propietaria de una vivienda, puedes poner la hipoteca. O sea, es que hay un montón de mecanismos, pero bueno, aquí como estamos en una etapa, ahora mismo estamos en una etapa de miedo de yo me echo para atrás, ojo, a ver qué pasa, pues nos está pasando eso, que hay gente que con una edad mediana no le están concediendo préstamos para este tipo de figuras y eso, evidentemente, tenemos que cortarlo. Tenemos que cortarlo, hay que buscar mecanismos para que haya financiación y nadie pierda con esto, porque no pierden, ¿eh? la banca nunca pierde, creo yo. Pues lo la banca ética. Sí. Ya, ya, la banca ética... Me parece muy bien, ¿eh? pero la banca ética ha sido. Parte de la banca ética ha sido comprada por banca menos ética. Eso por un lado. Y luego, el problema que tiene en la banca ética es de poder, es de peso, es de capacidad. Sí. O sea, igual pueden financiar una operación de 6 millones de euros, pero una de 13 no. Ese es el problema, ¿no? ¿Más preguntas? Mario, yo agradezco el planteamiento y me parece, pues como tú has planteado, atrevido, novedoso y me parece muy interesante. Y además lo entiendo dentro del marco de la política de vivienda de, del gobierno y de los intereses que tiene a la hora de cubrir la de necesidad de demanda de vivienda en gran parte de la población. Pero yo quiero poner hoy una cosa encima de la mesa que probablemente se escape de, de tu ámbito de, de, de actuación, pero quiero poner la mirada también un poco fuera, sobre todo para que planee durante estos dos días por, por aquí, ¿no? Y el que tiene una vivienda y el que, o sea, porque claro, estamos pensando siempre el que tiene una necesidad de vivienda y efectivamente, en ese sentido, el trabajo del, del departamento, yo creo que lleva muchos años trabajando y, y bueno tendrá sus sombras y sus, y, y sus grandes luces, pero hablando ahora de, de nuevos modelos, de nuevas propuestas, creo que ese es una, un, un, un fin que, que tiene que estar encima de la mesa. ¿no? A estos nuevos modelos eh, efectivamente se incorpora a gente que no tiene vida, pero hay gente que, que la tenemos y que optaríamos por soluciones de tipo. Y no solo el departamento, creo que los ayuntamientos, las, los organismos, todos tenemos que plantearnos qué se puede hacer, qué ca nuevos caminos, qué vías podemos abrir para que efectivamente en estos trabajos pueda acceder gente, no porque sean ya clases medias, altas y que sean privilegiados, sino simplemente porque quieren un modelo distinto de vida y necesitan de alternativas y de proyectos que puedan plasmarse de distinta manera. La pregunta me parece súper, súper interesante. Además, tiene una respuesta inmediata. Es decir, efectivamente este tema está contemplado en la normativa. Es decir, y quiero aclararlo. Es decir, eh, si alguien, una persona, eh, es propietaria de una vivienda, puede entrar a las ayudas públicas. Puede entrar. Con una condición. Una condición. Y es que esa vivienda la ponga a disposición del departamento para que la ponga en alquiler, es decir, a través del programa Visigune, por ejemplo. Es decir, nosotros en ese caso le garantizamos al propietario, no va a perder su vivienda, firmamos un contrato de sufruto ahora mismo es a seis años... Le, le pagamos un alquiler todos los meses, se olvida de nosotros y lo que hacemos es darle utilidad a esa vivienda para que otra persona que está inscrita en Echevide, que tiene una necesidad de vivienda, pueda acceder. Entonces, el mecanismo está ya pensado y está en nuestra normativa, es decir, con una sola vivienda, con una sola, una sola, vivienda, ¿eh? una sola vivienda, esa vivienda se puede acceder al departamento para que la alquile y esa persona, en su caso, por ejemplo, usted, tendría acceso a estas ayudas. Tendría ser. Distinto es si tiene dos o más viviendas. ¿Por qué? Porque entendemos que en ese caso, pues hombre, quizás estamos hablando de otra situación. Con dos o más viviendas seguramente pueda financiarse, eh, eh, estoy seguro, eh, personalmente creo y además defiendo, que esa persona podrá acceder a lo que quiera, a un co-house y una vivienda colaborativa sin necesidad de ninguna ayuda pública sustentada con el, con, por el contribuyente. Eso lo tengo claro. Por eso hemos hecho así. Pero una vivienda, efectivamente, en esas condiciones, que no creo... Tenemos mucha gente así, es decir, tenemos mucha gente que entra en un alojamiento dotacional y no cede su vivienda en alquiler. Claro que sí, ¿por qué no? Le quitamos el problema. Es decir, existe ya y no es un problema al día de hoy. Eh, habías planteado que, eh, que el problema es un tema de, de financiación ¿no? eh, ¿crees que puede ser el siguiente paso, bueno, has comentado lo que, la noticia del de ICO de, de plantear un fondo de inversión que analice pues, el dinero que pueden tener los ayuntamientos eh, que a lo mejor tienen en, en una entidad que no les da muy poco rendimiento las diputaciones forales con las ayudas a la compra, que estamos hablando de un montón de dinero que podría canalizarse a un fondo de inversión para este tipo de de iniciativas o de, o, o de vivienda asequible, ¿no? eh, que, que fuese una colaboración público-privada, que canalizarlo como existe en otros países, esos fondos de inversión éticos en, en los en los que participe esa inversión ética que quiera hacer. No, no sé si me explico. Sí, sí, te explicas perfectamente. Hombre, eh... No sé, yo lo de los fondos y estas cosas, pues siempre me da un poco así, porque luego a la hora la verdad es muy complicado que los ayuntamientos se pongan de acuerdo para constituir un fondo, el empleo del mismo, las diputadas. Hay, hay proyectos donde, bueno, pues por ejemplo los fondos para inversiones estratégicas, en fin, son cosas como muy así, ¿no? Eh, hay gente que tiene una financiación especial porque también todos los meses te descuentan de la nómina un, un porcentaje para que financiar la política de vivienda. Por ejemplo, Francia, es decir, eh, o sea al final a lo de siempre, si tú pagas más impuestos y destinas un porcentaje especial para la política de vivienda, podríamos financiar eh, políticas en general. También esto ha existido en otras épocas, con fondos especiales y tal, pero bueno yo voy más allá de eso. Es decir, este es un debate que bueno yo no, no lo veo ni necesario. ¿Por qué? Porque yo defiendo, yo defiendo que esto es financiable, que esto es financiable en sus propios términos, es decir, y es más, defiendo algo más, entiendo que la banca privada debe acceder a esa financiación, porque es razonable, con las garantías que corresponden, y no tiene ningún sentido que la banca no, no, no lo financie, es decir, creo que tienen, hay miedos ahí, yo reconozco que hay miedos especiales, pero para mí este tipo de productos, y además estamos hablando de, de hombre, de gente que, que, está, que, sinceramente, que ya por definición, ya estamos hablando de unos niveles que no son los habituales nuestros, ya estamos hablando de gente que normalmente va a tener poco nivel de morosidad, que es, tiene mucha garantía, que tiene propiedades. Sinceramente, no hace falta eso. Creo que la financiación, la financiación tiene que ser desde los sistemas bancarios, pero es que opuestos a este nivel, si alguien dijera lo contrario, casi prefiere una banca pública puestos a este nivel, prefiero una banca pública. Si no se van a financiar este producto y otros productos, oye, el Banco Hipotecario fue un banco excelente que desapareció por otro tipo de situaciones, porque bueno, pues la liberalización, la Unión Europea y tal, pero era un banco básicamente excelente en su función. ¿no? Entonces, yo creo que la banca privada Puede y debe financiar esto sin mayores problemas, realmente por el tipo de producto que es y que pida las garantías. Y en su caso, de buscar alternativas, iría más por la banca pública que por los fondos públicos, porque me parecen mucho menos manejables, muy difíciles de gestionar y, bueno, pues tendría sus problemas, entiendo. Me parece más, más viable la banca que haga su función, que para eso está. Es que Ricasco, Mario, si os parece, después de la mesa redonda que vamos a tener, va a haber para más preguntas y respuestas, visto vale. que has generado bastante, bastante inquietud. Yo creo que no tienen financiación, <ríe> cuando la tengan ya verás. Es que Ricasco, Mario, le vale. di un aplauso, por favor. Comentábamos que después de la mesa redonda del final de la jornada habrá tiempo también para preguntas y respuestas, así que si se os ha quedado alguna pendiente, apuntadla y, y luego la, la hacemos. Después de hablar de la situación de este fenómeno en Euskadi, ponemos ahora el foco en Vitoria-Gasteiz y para ello, en el siguiente bloque, recibimos a Isabel Pineda, responsable del Departamento de Rehabilitación y Regeneración de Sánchez 21, Sabal Gunea, y a Iker San Román, especialista en el ámbito de gestión de políticas públicas de vivienda. Chalo de bueno, buenas tardes. Eh, después de la experiencia concreta que nos, ha, que nos ha mostrado Mario, yo, bueno, permitidme que ya que las jornadas eh, se definen como sociedad y, y vivienda, haga eh, una, un apunte sociológico. Las sociedades modernas, avanzadas y tecnológicas eh, en las que estamos inmersos eh, requieren una reflexión de los cambios sociales que ha habido en estos últimos 20 años eh, como son, entre otros, la diversidad convivencial, superada la familia tradicional del siglo XX, el bajo índice de natalidad, los avances médicos que han producido una generación de personas mayores, no como las que nos mostraba Mario en, el, en, en la imagen, sino perfectamente activas y eh, organizadas para vivir un envejecimiento activo, evitando la, la, so, la soledad no deseada. Este cambio de paradigma requiere una nueva mirada sobre las diferentes formas de habitar. Por otra parte, el mayor índice de single. Como bien nos decía antes Ana, el tema del individualismo, pues hay single, o sea, hay personas jóvenes de mediana edad o personas mayores o las parejas lat del acrónimo en inglés de Living Apart Together, que son parejas que no viven juntas porque no quieren. Podrían hacerlo, pero deciden que comparten los fines de semana, eh, pues cuando no tienen a los hijos de otras parejas o cuando se van de viaje. Eh, entonces, bueno, este es otro, otro apunte. Y luego los diferentes modos de, de trabajo y el, el ocio actual. Pues todo ello convierte el espacio que denominábamos vivienda, ¿no? que es, decíamos vivienda siempre, en un crisol. Es decir, es una experiencia transformadora a través de la cual las personas que lo habitan adquieren un sentimiento de identidad modificado el cual debe contener todo su ecosistema de actividades. Bueno, y tras, tras este apunte sociológico, si me permitís, y luego, después de varias décadas del de ayuntamiento que lleva pues, gestionando y promoviendo viviendas de VPO, eh, el ayuntamiento a través de la sociedad en Sánchez 21 el año pasado, en el último trimestre, se sacó a licitar una, un, un diagnóstico eh, avanzado de la situación de vivienda, un programa de activación de vivienda vacía, identificando las viviendas gestionables, y una propuesta de ordenanza municipal de vivienda, donde se desvele y regule ese crisol cambiante y flexible, que es el actual espacio, ¿no? esto que no sabemos muy bien, como decía Ana, a ver cómo lo definimos, ¿no? pues, eh, donde se vive, se convive, trabaja, se practica cualquier clase de ocio. Entonces, bueno, pues dando respuesta desde, desde la legalidad. A fenómenos novedosos como la adaptación de la política municipal a vivienda, a estas nuevas necesidades, la configuración actual de demandantes contemplando fórmulas de las que aquí estamos hablando, cohousing, co-living, vivienda colaborativa o la nueva tipología de viviendas de tamaño reducido, dada la… la la cantidad de personas solas que, que viven. La ordenanza municipal de vivienda bajo la, la, el paraguas de, de la ley de vivienda y dando cumplimiento al, al objetivo estratégico 8 de la Agenda Urbana 2030 de, de Vitoria-Gasteiz, que promueve garantizar el acceso a la vivienda a precio asequible y especialmente a los colectivos eh, más vulnerables, puede convertir a Vitoria-Gasteiz en una ciudad referente que garantice el acceso a una vivienda digna y adecuada a su ciudadanía en todas las fases de su vida, es decir, se puede comenzar alquilando, compartiendo piso, coliving, luego pasas por una VPO tasada, luego vas a un coliving de, de mayores, es decir, contemplando los itinerarios de vivienda y movilidad geográfica que promulga la, la ley de vivienda. ¿Y dónde se puede hacer eso? Pues en las viviendas tasadas municipales de régimen general, por ejemplo, porque ahí tenemos margen de maniobra. Eh, y luego también en los alojamientos dotacionales, como se ha mencionado. Estos son pues, eh, para alojar temporalmente a colectivos con dificultad de acceso a la ocupación legal de una vivienda. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo, eh, es pues, desarrollar procedimientos para la declaración del estado de necesidad, de cambio, eso que se decía si se tiene una vivienda y demás, permuta, y todas aquellas que garanticen el, el itinerario vital. Se analizará también la, la posibilidad que ofrece todo el parque de viviendas, de viviendas y de suelo, tanto existente como proyectado. Por ejemplo, en Salgure y Zavalgana hay 2.000 viviendas de, de, de protección social, más de 2.000 viviendas, y de, y de viviendas tasadas en torno a, a 7.000. Y entonces, en el paquete de viviendas eh, tasadas municipales, donde se propone incorporar, los criterios para que entren en escena las, las viviendas colaborativas de lo que vamos a hablar estos estos días. Bueno, y también quiero hacer un apunte, es más complejo, pero no nos debemos olvidar también de la oportunidad que ofrece la regeneración de los barrios, porque pueden surgir bueno pues experiencias que en edificios que están muy vacíos o que, bueno, pues, eh, darle otra nueva vida a los edificios existentes. ¿Y con qué propósito eh, queremos hacer esto? Pues el de hacer ciudad, como no puede ser de otra manera, pues una ciudad compacta, compleja y cohesionada, donde exista una misticidad social, espacial y de usos. Y en ese contexto es donde Iker San Román, integrante de la UT Iker Talde eh, Grupo Consultor, pues ahondará en lo que se está proponiendo en Vitoria-Gasteiz para para lo que se refiere a fórmulas alternativas de acceso a vivienda, ya que bueno es un reconocido experto eh, de, en políticas públicas de vivienda y desarrollo normativo en materia de, de garantía del derecho a la vivienda. Así que adelante, Iker, y cuéntanos Gracias. todas las, las reflexiones que estamos Gracias. haciendo en para Vitoria. Eh, Podéis oh, no Está muy bien. No, no, no. Te tienen que aplaudir bien. a ti. Está muy bien. Además, eh, me comentó un Vas poquito que, que quería dar un perfil más sociológico y estamos hablando de sociedad, vivienda, primeras jornadas, espero que sí. la, la primera de muchas eh, y que se pueda hablar de esto y de otros temas en Vitoria-Gasteiz. Eh, bueno, nosotros, como ha dicho Isabel, estamos eh, bueno, colaborando con el Sánchez 21 para dar una, una pequeña pensada a lo que es el eh, hacer un diagnóstico de vivienda en, en, en Vitoria-Gasteiz las necesidades de vivienda, también qué pasa con el parque de vivienda vacía y todo culminará en, en una ordenanza de vivienda en la que intentaremos albergar no solo lo que es la tasada municipal, donde hay importantes reservas en el municipio para en la ciudad para, para desarrollar en los próximos años, sino también en todo lo que sería la regulación y la incorporación desde la normativa autonómica a la local de lo que estamos hablando como, como hacemos como viviendas colaborativas. Bueno, este es el marco de juego, esta es la ciudad en plena expansión, eh, Salburúa, con sus pros, contras, sus, sus grandes oportunidades y sus hándicaps en estos momentos de desarrollo. Y, en, y es un escenario en el que todo el mundo está llamado a jugar un papel muy importante, a diferencia de Bilbao. O Donosti, eh, Victoria gasteis es un, es un todavía es un libro en el que le quedan muchas páginas por, por escribir. Es muy bonito vivir en una ciudad eh, que todavía se puede construir y, y creo que hay, eh, hay ciudades más colmatadas, más colapsadas, en las que tienes menos margen para jugar con las distintas tipologías de vivienda. ...y que prácticamente tienen eh, poco margen, incluso dificultades para introducir elementos, nuevas fórmulas alternativas eh, de acceso a la vivienda. Victoria, tiene un, Victoria Gasteiz tiene una gran oportunidad. Eh, tenemos los promotores públicos, tenemos los promotores privados... ...pero también tenemos en una rama de estas viviendas colaborativas la sociedad civil organizada, la autopromoción colectiva... Eh, los colectivos que se han aproximado con distintas inquietudes, que luego explicaremos un poco, hacia los modos cooperativos. Eh, fundamentalmente, y yo estoy plenamente convencido que de aquí a unos años el cooperativismo de vivienda, el protagonismo, el, el núcleo central, será las viviendas colaborativas, la vivienda en cesión de uso, porque precisamente es el, que, es el modelo que más respeta el cooperativismo, porque primero, eh, eh, el viaje continúa, las viviendas, la cooperativa no se disuelve y, y se realiza una, un proyecto de vida en común durante muchos años eh, vamos a ver si esto, vale, perfecto eh, lo que voy a intentar en la exposición es un poco ver cómo se puede integrar las viviendas colaborativas en una planificación estratégica de vivienda eh, en este caso Victoria gastéis cojo el, el modelo un poco para que veáis que esto no es una cosa que que, que se está ocurriendo a cuatro horas, sino que esto viene de una planificación, viene de debates, viene de propuestas y poco a poco eh, van, van perfilando y van concretando. Se, se van realizando debates y se van encontrando soluciones. Eh, ya lo ha comentado Mario, simplemente doy una pincelada. Eh, el cohousing, las viviendas colaborativas, ya aparece en el programa del de, de Gobierno Vasco 2020-2024, ya aparece dentro de lo que es el, el Pacto Social de la Vivienda, y unos objetivos eh, para, para que eh, eh, las viviendas colaborativas o el cohousing contribuya a incrementar el parque de vivienda asequible, es importante, es, es, una, es una línea más para conseguir ese parque eh, en alquiler, eh, por debajo del precio de mercado y a muy largo plazo. Eh, entonces se habla de poner en marcha alternativas innovadoras como el cohousing, las cooperativas de cesión de uso, figuras intermedias en definitiva entre la compra y alquiler. ¿no? Eh, también está el compromiso eh, 38, acciones específicas de acceso a la vivienda para las personas jóvenes. Aunque luego ya veremos que a veces para las personas jóvenes con poca capacidad de ahorro, el desarrollar proyectos de cohousing es, es complicado. Hay que tener cierta capacidad. Eh, financiera inicial, cierto capacidad de ahorro para poder impulsar el proyecto. ¿no? Eh, todo esto a lo largo de esta legislatura, el Departamento de Vivienda del, Go del Gobierno Vasco específicamente ha introducido y desarrollado el cohousing y las viviendas colaborativas en el Plan Director de Vivienda. Ha desarrollado una normativa que me parece capital y muy importante, que es el decreto por el que se regulan las condiciones de habitabilidad y las normas de diseño de las viviendas y alojamientos. Definimos, Tenemos definición de vivienda col colaborativa vivienda que se encuentra inserta en un edificio destinado a ser ocupado o habitado por un grupo de personas que, sin ser familia, compartan servicios y se sometan a un régimen común. Es una definición muy importante que va más a la forma de vida que a los diseños, a constreñir mucho el diseño, tantos metros, tantas historias, aunque luego ya veremos que preferentemente se busca el criterio de diseño de los alojamientos dotacionales. Pero sobre todo es importante que se ponga ya que lo importante está en el modo de, de, de vida, un régimen común, un sistema común entre personas que inicialmente no son unidad de convivencia y que deciden desarrollar un proyecto de vida, se rigen por unos estatutos y, y con los que rigen su disciplina interna y la gestión del edificio. Y luego, por último, lo que haya ha hablado Mario, la orden de fomento de alquiler, que es esa, ese, donde ese, ese, ese, ese triángulo se cierra, que es la financiación y las subvenciones, eh, como una figura más de crear vivienda en alquiler asequible. ¿Tiene algo de esto Victoria, Gasteiz en su planificación? Pues sí, eh, resulta que la agenda urbana 2030 eh, ya se hablaba de estas cuestiones. Como ya sabéis en las agendas urbanas, estas planificaciones a 2030, desarrolladas fundamentalmente para eh, las grandes estrategias en materia de desarrollo sostenible, eh, eh, suele haber siempre un apartado eh, relacionado con el acceso a la vivienda el derecho a la vivienda con dos grandes objetivos, fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible, ese gran objetivo de tener cada vez más viviendas asequibles por debajo del precio de mercado y posteriormente también garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos más vulnerables con mayor grado de necesidad. La Agenda Urbana diagnostica debilidades y oportunidades y da una idea, una síntesis de hacia dónde se podía ir en esta materia. ¿no? Y habla de que Dentro En vitoria Gasteiz hay una debilidad, hay una falta de variedad residencial y de nuevos modelos de viviendas. Cohousing y otros modelos compartidos adaptados a las nuevas necesidades y formas de vivir. No solo hace falta vivienda asequible, hace falta que para que los barrios estén cohesionados, para que haya mixidad social, haya diversidad y variedad de tipologías de vivienda. Tiene que haber vivienda libre, tiene que haber vivienda protegida, tiene que haber vivienda en venta, tiene que haber vivienda en alquiler y tiene que haber fórmulas intermedias entre el alquiler y la compra. Oportunidades que se presenta a Vitoria Gasteis, aparte de que tiene suelo, cosa que muchos otros no tienen, que es la posibilidad de creación de nuevos tipos de vivienda comunitaria basándose en la experiencia de pisos tutelados, que creo que antes se comentaba por aquí que hubo experiencias anteriores, para mayores y experiencias de otros países. Estos modelos que se pueden importar, modelo Endel y derivados. Idea clave. Eh, Conclusión, ¿qué se puede hacer? Adaptar el parque construido a nuevas formas de vida y realidades socioeconómicas es una oportunidad para generar nuevos modelos de vivienda. Cohousing, co-living intergeneracional, vivienda cooperativa, etcétera, que den respuesta a las nuevas necesidades. Avanzamos a una situación en la que el diseño de la vivienda y los edificios determina cómo vivimos, a decidir nosotros cómo queremos vivir y en base a eso se diseñan los edificios. Creo que el cambio de paradigma es importante. Eh, barrios y sus necesidades en, en, en el ámbito de Vitoria, lo conocéis mejor que yo, eh, tenemos, esto viene de la agenda urbana, cuatro tipologías de, de barrios, eh, los intraronda, los barrios de oro, las la, eh, eh, sobre todo eh, Coronación, ariz Navarra, Avechuco, bueno, Adurcha, Arana… Eh, todos los barrios, Zaramaga, todos los barrios eh, que están en situación de una necesidad de regeneración urbana, de recuperación, zonas, la parte, las partes viejas de la ciudad, etcétera, eh, que tienen la sintomatología clásica de, las, de los cascos antiguos. Se crean vacíos urbanos, se crean problemas de concentración de personas quizás con, con ingresos más bajos, porque no pueden ir a otras a otras a otras zonas. Eh, Quizás elementos desarrollados con, con precariedad, eh, mal acondicionamiento, mala conservación de los edificios. Esto va generando pues, eh, abandono del comercio local. La manera de, de revertir esto puede ser y puede ser contribuyendo mediante este tipo de comunidades vecinales, nuevos proyectos de vida que dinamizan los barrios. También tenemos eh, los nuevos barrios que son todo lo contrario, eh, edificios y viviendas, de muy alta calidad, grandes espacios urbanos, eh, grandes zonas verdes, pero falta algo, no hay vida. Eh, hay, demasiados, hay demasiados espacios, hay demasiados huecos entre, entre, entre edificio y edificio. El colegio está a 20 minutos, el ambulatorio también. Eh, hay que empezar a coser la ciudad, a cohesionar la ciudad. Y eh, aparte de generar fórmulas habitacionales más tradicionales, como puede ser, residencias de eh, viviendas, vivienda protegida, vivienda de alquiler, eh, la incorporación de este tipo de, de comunidades genera también no solo una cohesión ad intra, una cohesión interna de los, de, de la, del edificio, sino también una dinamización del barrio. Eh, suelen ser colectivos que suelen llevar a las zonas o a los barrios a donde van. Eh, pues una agenda propia, una agenda cultural, una agenda social, eh, en cierto modo eh, proyectan parte de su proyecto de vida en común, de su participación al resto de la ciudad. Eh, una parte que a mí me gusta mucho personalmente, que es la zona rural, los consejos, eh, que también es, es bueno, pues como ahí veis, hay 63 consejos, eh, zonas rurales, en definitiva, el suelo no urbanizable. ¿Es posible llevar el el co y la vivienda colaborativa a las zonas rurales. Existen proyectos y, y cada vez se está desarrollando más, y hay algún, algún ejemplo en Vizcaya, eh, de recuperación de caseríos, estos caseríos que están destinados eh, básicamente a caerse solos, porque en estos momentos mucha gente no… Desde luego la recuperación de los espacios rurales… Eh, no está pasando por la vuelta de la gente joven a las actividades agroganaderas, está clarísimo. Sin embargo, existe una alternativa cierta de que aquellos eh, núcleos rurales o poblaciones con una situación de despoblamiento, de despoblación, eso además lo, lo, también lo, lo recoge la orden de fomento alquiler eh, de, del gobierno vasco, eh, se pueda conseguir que, parte de la población vuelva a estas zonas rurales y vuelva a repoblarlas y recuperando a la vez eh, espacios bueno, antiguos caseríos o casas con valor histórico, etcétera, que tienen unas dimensiones bastante grandes, varias plantas, etcétera, en las que pueden convivir varias familias. Para eso se necesita cierta flexibilidad en la ordenación urbanística para poder realizarlo. De la ciudad de intermedia no marcó nada porque no tiene ninguna de las problemáticas que hemos visto anteriormente. Eh, Dos ejemplos ya, al hilo de las tipologías de barrios que hemos visto en Vitoria, dos ejemplos prácticos de en qué se está planteando, eh, eh, bueno, dónde podría ir eh, o cómo podría albergarse viviendas eh, colaborativas. Vamos a decir que son escenarios más propicios para que se puedan implantar este tipo de proyectos. Eh, lo que tenemos a la, a la izquierda es la, el barrio del Acua, eh, eh, donde en el plan general, el nuevo plan general, aprobado inicialmente, se habla de la redensificación del agua. Supongo que todos conocemos el agua, eh, espacios muy grandes, parcelas todavía, muchas parcelas que quedan pendientes de, de consolidar con equipamiento, baja densidad edificatoria eh, y se está repensando qué pasa con, con el agua, ¿no? o sea, con el barrio. Eh, hay un, una propuesta de que determinadas parcelas, que ahora mismo no hay nada, se recalifiquen a uso residencial y también otras parcelas eh, que ahora mismo tienen definido un terciario comercial, pues que pase a un terciario no comercial a otros usos. ¿no? Eh, eh, estas parcelas eh, recalificables a uso residencial pueden albergar cualquier tipo de vivienda y también viviendas colaborativas. Y como ya sabéis, incluso quedándose como suelo equipamental o suelo dotacional, con que sea el uso compatible residencial, también se podría hacer viviendas colaborativas. Eh, porque alberga cualquier tipo de, de posibilidad, de fórmula, incluso la concesión administrativa. Es decir, es un sistema muy flexible que al final lo que permite es eh, desarrollos bastante eh, bueno, innovadores. Y luego, otra parte que se viene hablando, en eh, la estrategia compartida para la regeneración integral del casco medieval, surgieron propuestas relacionadas con el fomento de nuevos modelos habitacionales, eh, relacionado con el cohousing, las cooperativas de vivienda hablan aquí también de modelos de masovería urbana, yo el tema de la masovería urbana contaría hasta tres antes de empezar, pero bueno, eh, es importante que para lo que es la regeneración de determinados edificios eh, en los que habrá muchas viviendas vacías, en las que el coste de, re de rehabilitación integral del edificio sea costoso, eh, en las que haya que hacer operaciones complejas de realojos, etcétera, que puedan participar también, eh, los colectivos que quieren desarrollar eh, un, una vivienda, viviendas colaborativas o un cohousing, porque realmente puede contribuir a recuperar parte de ese patrimonio histórico que se encuentra en el casco medieval. ¿no? Y yo creo que esa doble función de, de acceder a vivienda y recuperar el patrimonio histórico es algo que está inserto en el ADN muchas veces de los, de los colectivos que quieren desarrollar proyectos. ¿no? Eh, Hemos hablado de los barrios, no quiero hablar tanto del, del, del ladrillo, del, del cemento, sino también de las personas y sus necesidades, que al final es la otra gran pata que hay que ligar en este, en este sistema de desarrollo de, de fórmulas alternativas de acceso a la vivienda. Eh, hace. bueno, en, hace, ya en 2020 eh, participé en, en un estudio para ver cuál era el diagnóstico para implantar el modelo de cohousing en Euskadi, que nos lo, nos lo financió, tuvo a bien a financiar y a aguantar la, la tesis que hacemos en el Observatorio Vasco de la Vivienda. Y aquí, eh, fundamentalmente, tuvimos tres grandes vectores de transformación social a los que el cohousing puede contribuir. Eh, para nosotros, o bueno, la tesis que, que tenemos en este diagnóstico, es que eh, el cohousing no es un... un el, el tótem, ¿no? o sea, un modelo idealizado. El cohousing es un instrumento para alcanzar eh, objetivos de transformación social y es a lo que puede ayudar. Ayudemos a las personas y a los colectivos a través de esta herramienta e eh, intentemos alinear esos objetivos de las personas con los intereses y los objetivos generales que tienen las ciudades. ¿no? Eh, detectábamos fundamentalmente tres, tres ámbitos. Eh, la necesidad de vivienda asequible, ya lo hemos conocido y lo estamos hablando. Otro era el de la reactivación rural, hemos hablado también de la necesidad de reactivar determinados eh, concejos núcleos rurales, en los que puede producirse una despoblam un despoblamiento, la posibilidad de rehabilitar y de regenerar determinadas zonas rurales. Y luego la parte senior, que se ha hablado mucho también, eh, que es la posibilidad de desarrollar un proyecto de envejecimiento activo se llama, pero bueno, en el que las personas mayores se unen para eh, tener otras alternativas que no sean simplemente eh, pasar de su vivienda individual a un proceso de de, bueno, de, mayor, de, de de menor autonomía personal hasta que tienen un grado de dependencia que acaban en la residencia. Yo no, hablaba, yo no hablaría tanto, se comenta y es cierto que está muy teorizado, de la soledad no deseada, es una parte, pero... Parece que cada vez que hablamos de la soledad no deseada de las personas mayores que vamos a juntar en un edificio a gente triste, con miedo a, a la residencia y tal. Yo los colectivos de personas mayores que conozco tienen las ideas muy claras, saben perfectamente lo que quieren y, y, y, y además tienen una ventaja, que es que las, como son personas con experiencia, son personas expertas, saben bien lo que quieren y lo que no quieren y efectivamente no están para para muchas historias, y creo realmente que conozco a colectivos senior que tienen mucha más imaginación, son mucho más innovadores y tienen muchas más propuestas de transformación que muchos jóvenes, a los que cuando les expones un modelo de estos se te quedan parados muchas veces porque dicen que ahora hay que hacer una cooperativa, que ahora hay que hacer no sé qué, tal. Entonces, al final, creo que llegan más propuestas y más activación por parte de los senior que, que de los junior, por decirlo de alguna manera. Eh, y voy a acabar muy rápidamente con esto. Eh, la estrategia para implantación del cohousing a nivel local. Bueno, más que estrategia, esto es un poco pretencioso, hablaría de tres puntos a tener en cuenta para que en cualquier ciudad eh, eh, hagamos un poco de una estrategia, incorporemos el cohousing en una estrategia eh, de vivienda. Eh, hay, que, hay que saber, y lo, esto, lo estoy diciendo todo el rato, el papel que queremos que juegue el cohousing en nuestra ciudad. Hay ciudades, por ejemplo, como... como como aquí, como en Vitoria-Gasteiz, donde el cohousing puede tener un papel de vertebración del territorio, de dinamización de barrios, de cohesión social, eh, de regeneración de la parte vieja y de coser las zonas de Salburua-Sabalgana, donde tienes muchos vacíos urbanos y necesitas que realmente haya vida social y dinamización. Puede ser un papel. Eh, por ejemplo, se me ocurre en Bilbao, está la, la isla, ahora península de Zorrozaurre, donde se van a hacer una... Eh, está, donde se va a hacer un proceso de, de, esto ya sería, es de renovación urbana, en el cual un espacio completamente industrial se va a convertir en un espacio residencial y también de actividad económica, etc. Eh, el cohousing puede, por ejemplo, tener un aspecto muy importante, como hacen en, por ejemplo, lo hacen en Ámsterdam donde tienen algún, algún espacio, allí ya sabes que las, las islas las fabrican directamente sobre el agua, pues hay una isla allí que lo primero que han puesto es un cohousing, porque lo primero que hacen es dinamizar socialmente y dinamizar activamente, convertir en barrios espacio. Para eso no hay nada mejor que viviendas colaborativas. Bueno, cada, cada ciudad lo que tiene que buscar es el papel para qué necesita el cohousing. Más que el cohousing o la vivienda colaborativa en sí mismo, simplemente saber qué papel y qué puede contribuir, qué rol le damos en, en, en este escenario. ¿no? Bueno, yo hablo de tres puntos que no tienen por qué ser seguidos, sino que pueden ser eh, simultáneos. ¿no? Primero, tener una metodología, que parece fácil pero no, no es lo más sencillo, que haya seguridad jurídica y que haya eh, transparencia en todo el proceso. Vale, cuando, hablo, cuando hablo de metodología, tener clara la metodología o procedimiento parece, normalmente no es lo más fácil, pero saber hacia dónde queremos ir, cómo queremos contar con los colectivos que quieren presentar proyectos y cuando hablo de colectivos también promotores que quieren realizar promotores cooperativos que quieren realizar este tipo de proyectos qué papel vamos a dar dónde en qué espacios y con qué funciones concretas ¿no? se puede seguir esto es un ejemplo la resolución del parlamento vasco del 20 de octubre de 2022 en el que apuntaba una estrategia el parlamento vasco eh, parece que hubo gente que se leyó el, el, el, el diagnóstico que hicimos en el Observatorio Vasco, parece que se lo leyeron, y dijeron que le combinaron al, al gobierno vasco a que, a que hiciera un, una estrategia para fomentar el, el cohousing a nivel de Euskadi. Bueno, dieron una serie de pasos y una serie de principios que también pueden ser asumidos por un ayuntamiento o no, porque esto es tan flexible como lo queramos hacer. Pero sí decía cosas interesantes. Contactar previamente con los colectivos interesados. Si no contactamos, si no hablamos con la sociedad civil organizada, podemos hablar largo y tendido de esto, pero hay que sentarse en una mesa con los colectivos para ver qué necesitan. Realizar algún proyecto piloto, más que ir a lo loco, quizás es más fácil, como está haciendo el gobierno vasco en enea, con sus pros, sus contras, sus dificultades y todo esto, pero hacerlo. Eh, y aunque... Eh, luego pueda seguir gente, eso no es un proyecto pata negra y tal, ya, pero hay que hacerlo. Y de ahí sale el aprendizaje y de ahí salen los recursos para, y el know-how para seguir haciendo otras cosas. ¿no? Y destinar a, también al Parlamento Vasco esta resolución la aprobó, por, la aprobó todo, el, todo el Parlamento Vasco con la abstención de Vox, con lo cual es, un, es una magnífica resolución que consiguió que Vox se abstuviera, no votara en contra. Entonces, eh, quiero decir, todo el arco parlamentario votó, votó a favor. Eh, también se habla de destinar suelo público cedido por un plazo estipulado, siempre sujeto a concurso público, que es un poco lo que, lo que se está hablando. ¿no? Y lo que hablaba Mario también de la necesidad de que los proyectos eh, bueno, pues, eh, sean sometidos a concurso público. Y también le dice el Parlamento Vasco eh, que no será en ningún caso, esto es importante, el factor económico, el determinante en la adjudicación, sino el proyecto social que haya detrás, con criterios comunitarios, intergeneracionales y medioambientales. Bueno, esto es un poco en el, en el modelo que proponíamos nosotros en este diagnóstico, decíamos que detrás de cada proyecto de cohousing tiene que haber un proyecto social. Lo importante no son los criterios económicos, es decir, si yo saco a licitación un, un, un suelo para cederlo en derecho de superficie, que no se lo lleve quien más me ofrezca de canon durante los 75 años, sino aquel proyecto, aquel proyecto que vaya a tener un mayor impacto social. Y yo creo que eso es importante que tengamos y empezamos a baremar y a valorar otras cuestiones como el impacto social de los proyectos, el, eh, los los beneficios no solo económicos, sino también los sociales e incluso ambientales que puede aportar en un barrio, en una zona, en una ciudad. Y creo que eso es muy importante que se empiece a valorar en los, en los pliegos. Y por último, decía, preferentemente que sea en régimen de cesión de uso o con algún tipo de condicionamiento que determine que van a ser viviendas colaborativas. Es decir, que las viviendas que son eh, de uso privativo, pero, con los, pero, pero que la reserva, que se mantenga la titularidad del edificio en la cooperativa, en la asociación, en la cooperativa. En definitiva, que la propiedad de carácter compartido colectivo no se pierda nunca, en ningún momento del proyecto. Y me queda la seguridad jurídica, que es lo que ha avanzado un poquito antes eh, Isabel. El, eh, un poco transponer a nivel local, es importante tener un marco normativo jurídico, que permita que cuando un colectivo se dirige a la administración, sepa en qué condiciones le van a conceder o no una licencia, porque ahora ya sabéis lo que está pasando, todos son buenas palabras, cómo nos gusta el cohousing, qué bonito, y cuando llega el momento de solicitar la licencia, es que el planeamiento, es que esto no estaba previsto, tal, y el proyecto se queda parado. Es importante que haya seguridad jurídica. En este caso, Vitoria Gasteiz está siendo audaz en el sentido de que nos pide… Eh, un texto normativo, una ordenanza de vivienda eh, en el que se ponga negro sobre blanco cuáles serían las condiciones de desarrollo, de conceder una licencia para una, un, un proyecto eh, de cohousing o de viviendas colaborativas. Partemos con una parte, bueno, Partimos con de, de una ventaja, que el decreto del Gobierno vasco se ha mojado eh, también, eh, ha metido las viviendas colaborativas y las ha definido, con lo cual creo que estamos en, un, en una forma de. En, un, en una demanda que se venía desde de, de hace bastantes años saber cómo tenían que ser los proyectos y en qué, a qué condiciones se podían eh, dar las licencias a los proyectos. Creo que en ese sentido vamos bien y, y bueno, esperemos que con el trabajo que podamos, que podamos hacer se solucionen muchas eh, incógnitas que, por ejemplo, Ana también estaba comentando. ¿no? Eh, y ya con ultim, por último, ya acabo, el, habíamos hablado de, de tener un procedimiento, una seguridad jurídica y, por supuesto, va todo ligado a transparencia. Es importante que la administración no solo se siente con los colectivos, que no, haya, no solamente haya seguridad jurídica, sino que también todo lo, toda la información, todos los planes todo lo que la administración quiere hacer en el desarrollo de la ciudad sea transparente. Por ejemplo, este es el observatorio de, de la vivienda, de, de, bueno, gestionado por Ensanche 21, eh, que a mí me gusta mucho porque tan sencillo como disponibilidad de suelo y te marca en colorines, esto es hasta para los que somos de letras, te marca en colorines eh, si, el, si es vivienda libre, tasada, VPO y si es privada, pública o de titularidad mixta. Cuando pinchas en cada parcela tienes la, el, bueno, el aprovechamiento, la edificabilidad, etcétera, con lo cual permite a los operadores eh, privados, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, eh, y cualquier persona que, o colectivo que quiera desarrollar, tener una base informativa para decidir cómo podría ser su proyecto y empezar a plantear y a estudiar cuáles serían las alternativas eh, fundamentales. ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, las administraciones eh, tienen que... Poco a poco ser más transparentes, pero creo que en el caso de Victoria Gasteiz la verdad es que hay bastante trabajo avanzado, ¿no? Y por mi parte nada más es que Ricardo y para cualquier cuestión estamos Isabel y yo y ella estaría. Es que y que Isabel, eh, muy muy interesante. Eh, bueno, vemos que hay ya marcos legislativos. Hay necesidades detectadas, hay opciones, metodología. Me ha gustado mucho el concepto de coser eh, los barrios, la ciudad, eh, ante estas ¿no? grandes avenidas y, y dimensiones. Ha estado muy, muy interesante. Tenemos tiempo para una pregunta, si alguien quiere, quiere lanzarla antes de hacer la pausa. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiera comentar algo al respecto? A ver, una. Al café. Pues entonces eh, nos tomamos ahora un tiempo de descanso para, para la pausa para el café que va a ser en la, en la sala mirador saliendo por esta puerta. Volvemos a las seis y media con la primera de las dos mesas redondas que tenemos en estas jornadas. Las casco de Taguero Arte.